¿Qué de nuevo? Soy Raúl de iPhone Digital y aquí estamos de nuevo para ver cómo podemos lanzar mensajes con iOS 10 y hacer cosas tan estupendas como esta o como esta. Comenzamos. Voy a explicarte cómo puedes enviar mensajes con un fondo animado a través de la aplicación de, me de mensajes que viene con ellos 10. Escribimos cualquier texto, el que sea en el que quieras. Luego aquí ves que hay como una flecha azul hacia arriba, blanca. Tenemos que mantener apretado. Y luego aquí arriba hay dos pestañas. Una que aparece enviar con efecto bocadillo, ¿de acuerdo? O con fondo. En este caso elegimos fondo, ¿de acuerdo? Podemos elegir este de los globos. Este otro que cae confeti, que también es muy bonito, luego podemos usar este de láser, después viene el de fuegos artificiales y por último el del cometa. Si sigues viendo el vídeo te voy a decir unos últimos consejos para mandar mensajes haciendo efectos muy vistosos. Bien, ese es el bonus que te iba a decir. Antes hemos hecho clic aquí, eh, hemos seleccionado el de fondo, pero si dejas el de bocadillo puedes enviar mensajes haciendo este tipo de efectos. El de fuerza, el de grito, por ejemplo el de suavidad, que si quieres que aparezca así más flojito, y luego uno que seguro que vas a usar para dar sorpresas es el de tinta invisible. Es decir, la persona que recibe el mensaje no ve el texto que hay. Lo que tiene que hacer es pasar el dedo por encima de la pantalla y se desvelará el mensaje secreto. Si te ha gustado el vídeo, deja un like y si quieres recibir más consejos y tutoriales sobre iOS 10, iPhone o Apple, suscríbete al canal. ¡Hasta la próxima!